sexo y se va consolidando también año por año, como ya una tradición, el público lo espera cada año y este evento será 3, 4 y 5 de marzo aquí en Palacio de los Deportes. Eh, el año anterior tuvimos eh, una asistencia de 22.000 mil personas y este año esperamos 30.000 mil. Entre nuestro catálogo de actrices por internacionales a grandes figuras Puedo decir que son tres del top ten, pero tenemos a la figura más importante del de porno internacional en este momento, que es Ken la Luz. Entonces ella estará por, con nosotros por primera vez en México, al igual que todas las, las demás chicas. Viene Tasha Rayner, que es también del top ten estadounidense. Viene Kisa Sims y su esposo Johnny Sims, viene también por primera vez a México. Viene también eh, Verónica Rodríguez y su hermana Katia. Eh, chicas venezolanas que están triunfando en el porno internacional de parte del talento nacional pues tenemos a las máximas figuras de Sex Mex Bueno amiguitos un saludo para Insurgente Noticias eh, los espero aquí en la Expo